Hola. Hola. ¿Qué haces? Espero. ¿Y tú? Busco. ¿Qué buscas? Algo que perdí. ¿Y lo encontró? No. ¿Por qué? Porque no está donde lo busco. Busque más. ¿Eso hago? ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Lo busco? No. ¿Por eso no lo encontró? No puedo ahora. ¿Qué haces? Espero. ¿Y por qué el bate? Para matarlo. ¿A quién? A Braulio. ¿Lo conozco? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tiene apellido? No. ¿Tendrá lo que busco? Depende. ¿De qué depende? De si tiene lo que buscas. ¿Y por qué no entras? Porque todavía no llega. ¿Cuándo llega? Mañana, y cuando entre al baño, entrará. Y cuando salga, saldrá. Y cuando salga, lo mataré. Cuando salga vea si tiene lo que busco. Y si lo tiene, avíseme. Le avisaré si tiene lo que busca. Y si no lo tiene... No le avisaré. Muchas gracias. Nos vemos.